Somos Oscar Sancho, el Benito Caras Bueno, nosotros somos Lunatic Crew, somos Somos. Hacemos Acro Free -ni Style. Niños, niñas, intentamos hacer de todo, hermano. A ver, a ver, a ver, ¿quién primero? Pues, ¿Cuánto tiempo llevan haciendo o a sea, madre? Bueno, yo tengo unos 10 años Pues esta madre está difícil porque es mi madre Pero yo empecé hace como 5 años Y todos somos... ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú 10 años, no tengo como 10 no sé. no, este años ¿No? Ah, ¿de dónde somos? Todos somos de Guadalajara A excepción de mí, yo soy de Puerto Nalai No, no si soy de Guadalajara Mira, curiosamente tenemos hijos y lo malo es que tienen un muy mal hábito, comen tres veces al día. <risa> es malo malo? Espérame, tenés que ir a <risa> claro, cierto, No, es cierto, No, pues es una, aparte de, de llevarle la recreación artística a la banda, es una forma de que conozcan lo que hacemos y pues es un club, ¿no? Como oh, <risa> ¿En ese se formó el grupo, el grupo como tal. Tiene alrededor de tres años, nosotros anteriormente saltábamos con, con otro grupo, éramos más bandas, traíamos tambores, era un concepto muy diferente, ha evolucionado, nosotros la podemos llamar así, porque pues ya somos como una hermandad en China y pues chido y ella es bonita, a huevo quiero que salga porque es así como cuando, por ejemplo, porque Benito Juárez dijo, Benito Caraz, ah, no, no es cierto, ya nos salimos del contexto, pero pregúntalo. Sí, si entrevistado también la de los Son diferentes, Sí, son conceptos muy diferentes. ¿Sabes qué nos esperó? No, no, no, no. <risa> bueno, también, también. también. Yo en lo personal, ellos hacen Free Rooney, yo en lo personal que soy caporista, yo como fue entonces yo me inspiro mucho en, en la banda de, de Angola, de Brasil, netamente de de donde yo podría decir que me inspiro a la banda que me llama la atención a seguir haciendo lo honor y hacer forma. Ya ya terminamos aquí con. huevo, ¡Bandita de YouTube! ¡Amor y paz! ¡Todo lo demás! Hagan el amor y no la guerra. Si les sobra una muchacha, echen un grito, mía. Benito Caraz, oh. di, di, di, di.